a Pegarme una carrera, drag race. Por lo menos esta guarda no se apunan, no? Uno, dos, dos tres, tres. <risa> oh, dándole como caja la, al motor y a la batería. Tiene tanta fuerza de subir esta cuestión. Esta subida nos la recomendó un vecino que acabamos de conocer. como trepa, weón. ¿Qué onda? A la velocidad que anda, weón. Creo que era la derecha. No. No era la derecha. ¿Era por aquí, claramente. No era por aquí, pero... <risas> pasa por arriba, de todo. Uh -huh. manda. <risa> oh, esa risa que te da un poco de susto. <risa> qué rico. <bro? risa> Todo está acá. Salida Express. <risa> <risa> <risa> <risa> Cómo le mejoró la postura con el manillar más alto Esa roca donde nos podemos ir a subir Cachate esto, va haciendo oh, me, me cuenté demasiado uh, pero se puede güey. si entro mejor se puede oh, bueno llegué a pena oh, casi me voy para abajo. ¡Oh! ¿Escuchaste eso? Eso se llama No Carter Esa no es la línea esto, esto no está fácil Pero hay línea ¿Dónde está el circuito? ¿Qué circuito? Oh, muy bien Y acá hay un sendero que veníamos viendo desde arriba. Hay una roca gigante escondida. Ahí. ¿Dónde estás? Está acá al lado. Oh, me queda al otro lado de la quebrada. Por aquí, por aquí. Dora ti explora. ¡Au! Oh. Oh, que tú puedes. Trial, trial. De abajo pierde. Acá estamos. Muy bien. Uh. <laughs> <laughs> ¡Oh, bueno, Queda acá en los lugares donde te lleva, Desequilibrado. Acuático ¿Donde andamos? Weón? No se apunan las motos, nos apunamos nosotros <risa> el agua por donde estamos andando <risa> Oh esa roca es plana Esa <risa> plana now. <laughs> Cero. voy a soltar el delantero se entierra la punta no se entierra la punta viste el avión enterrarse? no, no, no con velocidad, eso muy bien otra, de nuevo por ahí de una, de una, sin dudar ¡Uy! yeah, freeride Nivel de precisión. <risa> onda esta estaba? Micro torque, acá. ¿Dónde estamos? Oh. Por ahí, ¿Ah? <risa> por ahí. Oh. Nine, a donde nos trajo Dora. Esta está muy carnaza oh, Mira la posición que está. Uy. Oh, las piedras no se van a mover. ¿Cómo va, weón? La voy guiando para que no le pegue a tanta piedra y oh, para que no le pegue qué. Permiso. No sé para por dónde vamos. Cuidado acá, güey. Esto es un curva 16, güey. Vamos, oh, trigaleándola. Oh. Bacán, güey. Cachate el patecabra que venimos andando, güey. Man enorme esta wey. hermoso como va? con los brazos para corner uh, lomas del viento ¿Dónde donde estamos weón me ha visto wey. me ha visto, medio paseo weón Vamos de vuelta y esta era la parte difícil. oh qué torque que tiene, man. Creo que ya casi. <ríe> Oh, ya esa, esa última levantada fue pura fuerza mía. <ríe> Bacán tironeala ahí para la izquierda. ¿Dónde? Para la izquierda. Bye. Oh. Mic micro torque. Eso. Muy bien. A fondo entra la roca. Oh. <ríe> trial, trial. <risa> es muy bacán, man. no cuesta equilibrarse. Oh, oh, oh. <risa> A lo más rueda abajo, ¿no? ¿Cómo no grabaste esa no, gran subida, vez. weón? Uh, ¡Bueno! Oh, la locura! No estuvo fácil, pero... ¿Cómo sube la wea? ¿Cómo sube la wea? <risa> Hasta que llegamos al momento más tenso del día ¿No estoy pinchado? ¿Para arrepentirme? <risa> Ojalá que aguante Dio un pequeño fondo adelante no, pero cayó eso Yo pensé que a sonar asqueroso <ríe> Yo también Más de cerca, más de cerca <ríe> Bacán la tarima, amor. ¿Cuánto te este de batería? 30% <ríe> Que le marque el ring Y ya más de cerca son un poquito más fuertes Ahí sí, hasta ahí llega Pobre horquilla pero no, Si esto no se fisuró ni un lado Un altar en azurrón. Le prendemos pelita <ríe> Oh, qué bacán, bueno. Eso claro. va, salió muy bien. Bien. Uf.